Venimos peleándola, sobreexigiendo los camiones porque seguimos con menos camiones. Este, ta, compramos estos cinco que para peor hubo un, un error de armado de la empresa y se, se, atras, se va a atrasar. Vamos a tenerlo un mes y medio después de lo planificado. Primero al principio nos pasaba, a los ojos. Después al borde de la nariz. Ahora estamos a altura del cuello, creo. Los camiones están pasando elementos puntuales. Por ejemplo, la noche, el primero de mayo, hubo muchas faltas. A tal punto que teníamos treinta y pico camiones para sacar y se pudimos sacar 12 Pero es un tema puntual, tal, este, falta, falta gente. todo.